Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Diego Calderón y para mí es un gusto presentar este espacio de parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, en donde eh, con motivo del Día Mundial de la Filosofía eh, tenemos eh, como invitado a un académico, a un profesional, es eh, abogado de profesión, eh, conocimientos de historia, de filosofía, catedrático universitario y también escritor de eh, distintos libros de los que pues ya voy a profundizar un poquito por acá que nuestro invitado es el señor Rogelio Salazar de León a quien me da mucho gusto poder tener en esta sala para que podamos conversar un poco también sobre la importancia de la filosofía por supuesto, pero también un poco sobre su obra como académico y como profesional y la mejor forma de comenzar con esta entrevista es por supuesto dándole una calurosa bienvenida, Rogelio bienvenido y pues es un honor de verdad que estés con nosotros acompañándonos Pues el honor es mío y como marcan las buenas maneras, quisiera comenzar agradeciendo a Diego y también a, a la Biblioteca de la, de la Cooperación Española aquí en Guatemala por haberme llamado y haberse acordado de mí. Ok, muchas gracias. Me gustaría pues, que... Platicamos un poquito primero las generalidades. Te voy comentando el Día Mundial de la Filosofía, pues como bien lo sabes, eh, se ha designado por la UNESCO principalmente porque consideran que la filosofía es una de las formas en las que se puede alcanzar la paz mundial. Específicamente porque a través del pensamiento filosófico tenemos algunos conceptos como la democracia, como la libertad y que considera la propia UNESCO que son ideales en los que nosotros como humanos podemos pensar y considerar para poder alcanzar estos fines. Si nos pudieras explicar un poco eh, con esa profesión también de catedrático que has tenido, um, ¿cuáles son tus consideraciones al respecto de este concepto que la UNESCO da de la filosofía para alcanzar la paz? Pues yo creo que tal vez la mejor manera de hablar de la filosofía es uh, intentar hacerlo desde el origen de la palabra, cómo la palabra se, se originó eh, en una, en una, eh, al calor de, de una disputa política, digamos, entre los sofistas que decían saber, es decir, el sabio soy yo, de alguna manera todos sabemos que sofos quiere decir eso, ¿no? Sabio. Y de un hombre que se eh, enfrenta a ellos, un contemporáneo de ellos, muy distinto de ellos, eh, que les dice: eh, si vos sos el que sabe, o si vos sos quien dice que sabe, eh, déjame a mí que te pregunte, porque yo solo quiero saber. Y la palabra que usó para decir eso fue filósofo es decir filosofía quiere decir no saber filosofía quiere decir querer saber es decir que eh, lo, lo hermoso de la filosofía es eh, el, el siempre tener prendida esa llama del deseo ¿verdad? Porque, porque filia ¿no? es, es, es amistad y los griegos ent eh, entendían la amistad como, como deseo, ¿no? es decir, un, un fervor y un, y un vivo deseo por, por saber. Por supuesto, lo que me platicas me recuerda mucho de cómo empieza también, a nivel personal, eh, un amor por la filosofía, eh, precisamente por los discursos que quedan de Sócrates, en donde él va, por supuesto, interrogando, pero nunca respondiendo a una pregunta en concreto. Y muchas veces creo que la, la parte complicada, digamos, o la parte compleja para muchas personas sobre la filosofía es que tal vez esperan que se llegue a una conclusión, ¿no? O que lleguemos a algo en donde digamos, ah, la respuesta era esta. Pero no la tenemos porque es como nuestra mente, que es algo completamente abierto. En tu experiencia, eh... ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, digamos, este acercamiento que has logrado dar, por ejemplo, como catedrático de filosofía en, en universidades de, de ética, eh, un acercamiento hacia los, hacia los estudiantes? ¿Cómo ha sido esa experiencia con ellos? Pues yo eh, tengo una experiencia que a lo mejor me ha, me ha convertido en alguien que se ha acostumbrado como a estar en un segundo, pla en, en un segundo plano, porque mi experiencia mayormente ha sido la de dar cursos de filosofía a estudiantes a quienes no les interesa la filosofía. Es decir, yo soy profesor de algunos cursos que tienen algún contenido filosófico en la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, yo siempre cuando, cuando les hablo a los muchachos, les digo, eh, yo no vengo aquí a enseñarles nada, porque en realidad yo no... Yo, yo sé que ustedes han, esque, han, han escogido estudiar otra cosa. Es decir, yo vengo aquí a tratar de, de justificar un poco lo, el, la, la, la presencia de este curso en el pensum de ustedes. Eh, la persona que pensó o la persona que diseñó el pensum de ustedes no puso los cursos de filosofía por casualidad, los puso por algo. Es decir, tratemos de investigar en primer lugar ¿Por qué están esos cursos aquí? ¿A qué obedece? Es decir, ¿a qué nos convocan esos cursos? Y entonces, en ese tono, digamos, es en el que yo pretendo entrar con ellos. Y más allá de eso, yo les digo también, si yo pudiera, si mi trabajo no corriera riesgos, y al decirles a ustedes, cierren el cuaderno, no apunten nada y platiquemos, y al que venga yo le voy a poner 61, eh, pues yo lo haría, pero tampoco los aprecio tanto como para poner en peligro mi trabajo, ¿no? entonces tenemos que hacer como que les hago un examen, tenemos que hacer como que... <risa> pero yo trato de, de, que, de que la filosofía para ellos sea um, no solo lo más suave, sino también lo más digerible posible, es decir, eh, a lo mejor también he desarrollado o tratado de desarrollar la habilidad de hablar de la filosofía con palabras que no son de la filosofía, de hablar de la filosofía a lo mejor de una forma anecdótica o de hablar de la filosofía a lo mejor tomando como herramientas la literatura o la, o, o, o la mitología. Es decir, para mí ha sido todo un desafío el tratar de buscar o de buscarle el por dónde, digamos, a la filosofía. Por supuesto. Uh -huh. Y ya que lo mencionas, también una parte importante de que tu persona se encuentra acá es para compartir ese trabajo que has realizado al respecto. Mencionabas una fusión entre la filosofía y la literatura, que es un ejercicio en donde, digamos, pocos escritores realmente han, han, han vislumbrado esto y han hecho una mezcla en la narrativa para traernos un producto final. Y tú nos has traído el legajo anudado, Nietzsche, convertido y revertido. Y me gustaría que me cuentes un poco de cómo es que surgió la inspiración para que hicieras este libro y nos cuentes un poco también del argumento del mismo. Pues, digamos que a mí siempre me ha, me, me ha interesado mucho la, la, la literatura. Y hay algunos autores eh, que seguramente uno tiene... Eh, como preferidos ¿no? y a mí me ha interesado eh, entre otros eh, mucho eh, Thomas Mann y, y digamos que posiblemente la la, la proximidad a, a Thomas Mann tiene tiene que ver con, con, con, la, con la afición también por la filosofía porque aún y cuando es un es un narrador eh, eh, genuinamente literario, digamos Thomas Mann, también es, es alguien que tiene un, un denso contenido filosófico en, en, en casi todo su trabajo. Y, y yo siempre he echado de menos algo que, según yo, no, no logro conseguir. Es decir, esa gran narrativa del siglo XIX. ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en Dickens, en, en, en Balzac, en, en, en los novelistas rusos. Escribir una novela que tenga 500 páginas y lograr mantener la atención 500 páginas. Es decir, eso es para mí algo imposible. ¿no? Entonces, digamos que cuando yo pensé en la novela, yo pensé... En el, en el tono epistolar, porque una carta empieza y termina. Entonces, digamos que para mí ese fue como un truco para, para, para poder contar una historia y, y, y no sentir que, que me estaba fallando eso de largo aliento. Digamos, eso en relación a, a, a, a, a, a, a la escritura de la novela, ¿no? Ahora, en relación con, con Nietzsche, eh, a mí... Eh, pues él, me interesa mucho, ¿verdad? Eh, me interesa mucho, a lo mejor, porque él nunca estudió filosofía de una manera eh, normal, digamos, él nunca fue un estudiante de filosofía que cumpliera con un plan de estudios de filosofía, es decir, Nietzsche era un filólogo y, y como filólogo él empezó a a leer a los griegos en directo, empezó a dirigir seminarios sobre Esquilo, sobre Platón, sobre algunos textos y eh, por él podía leer el griego en directo, y, y así fue como él fue transformándose y convirtiéndose en filósofo y llegando a decir, por ejemplo, que ese trabajo de filólogo lo sentía a él como un trabajo de hojalatero a la par de la filosofía hasta que hasta que se convierte en un escritor de libros de filosofía pero él francamente nunca fue un, un, un filósofo de carrera digamos como podríamos decir de Hegel o de Kant que fueron grandes profesores y, y que construyeron una obra eh, sistemática y completa todo un sistema filosófico ¿no? eh, entonces para mí escribir esa novela y tomar el periodo que va de los 13 años, porque la novela empieza cuando Nietzsche tiene 13 años, hasta los 33 años. Es decir, es, es, es un periodo, eh, diría yo, crucial en la vida de cualquier hombre, ¿no? Porque a los 13 años se es un niño y a los 33 años, pues ya se es alguien o no, uh -huh. pero digamos... <risa> Es, un, es, un peri es una etapa decisiva, ¿no? Es decir, ¿qué envuelve o qué conlleva o qué abarca convertirse en un hombre? Eh, los, los alemanes tienen un nombre para eso, ¿no? Y los alemanes hablan del Bildung román, es decir, la novela de formación. Posiblemente el, el ejemplo más claro de de la literatura alemana eh, para, para, para, como punto de partida, el bildungsroman sea el, el Wilhelm Meister de, de, de Goethe, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, eh, a mí me interesó tratar de hacer eso con, con, con Nietzsche. Y, y, por supuesto, que hay muchas fuentes, ¿no? Porque Nietzsche es un personaje muy conocido. Nietzsche es un, es un bestseller de la filosofía. Es decir, yo, yo les digo a los muchachos, eh, porque en la Universidad de San Carlos hay ferias de libro dos veces al año, ¿no? una cada semestre, y ferias de libros us, usados y caros a veces, no pero, pero yo les digo, vayan a ver de qué filósofo hay más libros, siempre, y siempre es Nietzsche, es decir, Nietzsche es, es un bestseller de la filosofía, y la filosofía no, no creo yo que que venda muchos libros. Sí, uh -huh. esa es como la parte interesante también, digamos, de, de querer mezclar también la filosofía con, con la narrativa, o de mezclarla con la poesía, o de mezclarla con el teatro directamente, y poder crear nuevos materiales que, que nos ayuden también a, a poder enviar un mensaje o una reflexión, que es lo que, como mencionaba al principio, la UNESCO quería con esto, es decir, empezar a compartir ideales eh, empezar a, a compartir libertades en donde las personas puedan expresarse y puedan replantearse las cosas a como son, a no, digamos, solo recibir las cosas como con las manos así, ¿verdad? <risa> eh, y, y que eso precisamente me lleva también a pensar, y ya que estamos en el tema de literatura, que si alguna vez te cruzaste con, con eh, la rebelión en la granja de Orwell, uh, en este libro hay un personaje que es un burro y que este burro es el que sabe qué es lo que está pasando, lo conoce todo, él es como la representación icónica del intelectual, pero también es el que no hace nada. Y que es una sátira muy dura que hace Orwell ahí a, a los intelectuales de la sociedad, que lo saben y lo entienden todo, pero no están haciendo nada al respecto. ¿Qué pensarías de, sobre los intelectuales contemporáneos en nuestra sociedad? Pues yo pienso que, que, que Guatemala es un país uh, eh, complicado es decir, y, y Guatemala es un país complicado, diría yo, para todo el mundo, no solo para los, para los intelectuales o para los profesores, sino, sino para todo el mundo, porque seguramente Guatemala eh, es, eh, o es o es es un lugar que podría ser definido tal vez como un paisaje, en donde interesa más el paisaje que los que vivimos allá adentro, ¿no? Entonces, eh, digamos que a partir de ahí, eh, habría mucho que decir, pero también eh, hay una suerte de conjuro contra todo aquel que quiere decir algunas cosas o, o, o, o criticar algunas cosas. Eh, yo creo que no, que no es del conocimiento de nadie, por ejemplo, la marginación que sufren los periodistas, por ejemplo. Es decir, todos sabemos que, que hay medios que son perseguidos, todos sabemos que hay medios que son acosados y, y, que, y que no encuentran el ambiente propicio no solo para decir lo que, lo que hay que decir, sino también para que... Eh, la gente acepte, digamos, lo que hay que decir, ¿no? Porque porque también, digamos, que Guatemala es un es un escenario eh, polarizado, también muy polarizado, y, y es una polarización ingrata, ¿no? Porque, porque quien, quien no piensa como yo eh, no existe, o quien no piensa como yo es eh, es objeto de ridículo, o, o de marginación. Entonces, digamos que, que to, todas esas cosas son cosas por las que pasa eh, no solo el intelectual, sino incluso quien hace periodismo, o quien quiere decir las cosas, o quien quiere nombrar las cosas por su nombre. Entonces, uh, eh, criticar a, al intelectual es, es tal vez fácil, pero habría también que estar en sus zapatos para, para, para entender a veces algunas actitudes. Y la verdad es que, como decía Cortázar, ¿no? es decir, uno hablando de lo que sea, uno siempre está hablando de lo propio por supuesto, creo que digamos podríamos ta uh, hablar también de que la propia idea de, de pensar ¿no? esta acción que todos, de la que todos participamos eh, y de la que se propone que por medio de la filosofía se alcance un objetivo en común, puede ser utilizada en ambas vías, no? es decir, es, es, es que es un arma de doble filo, y eso me hace pensar sin adentrarnos tanto al tema de política, sino siempre viendo lo más filosófico en el concepto de la democracia que es un concepto tan antiguo Estoy pensando en Pericles, ¿no? Eh, uh -huh. eh, imagínate pasar más de, de 2.000 años de historia con este concepto. Eh, ¿Lo ves funcional luego de 2.000 años, por ejemplo? Pues... Eh, revisemos un poco eh, algunas fechas, ¿no? Es claro. decir, los, um, los griegos ganaron la, la guerra contra los persas. Uh -huh. diría yo, más o menos por ahí por el año 580 ¿No? Platón debe haber nacido por ahí por el año 420 eh, o, o por el año no, perdón por el año 480 deben haber ganado la guerra Patro... eh, Platón debe haber nacido uno, unos 80 años después, digamos que Pericles estuvo en medio sí. la democracia brilló en esa época cuando cuando Platón alcanza su madurez, digamos, y cuando Platón eh, alcanza su madurez para escribir la república, es decir, con la república, él piensa la república como una diatriba contra la democracia. Es decir, ya en la época de Platón la democracia estaba desprestigiada. A lo mejor somos muy ingenuos ¿no? para seguir confiando <risa> en la democracia si ya en la época de platón ya estaba ya ya estaba desprestigiada es decir basta acercarse a la república para darse cuenta que es pensemos en otra cosa no en la democracia uh -huh. creo que el modelo político que platón propone es otro criticado muy criticado eh, desde muchos lugares, ¿no? eh, y, y en distintas épocas, pero, pero eh, digamos eso, es como un, como un punto de partida, ¿no? eh, desde luego que la democracia es, uh, es discutible, desde luego que la democracia es criticable, eh, desde luego que habría muchas cosas que decir de la democracia, ¿no?, pero, así como, como, como habrían cosas que decir en contra de la democracia desde la época de Platón, algo debe tener, algo debe ofrecer, algo debe prometer en la medida en la que sigue vigente. ¿no? Y seguramente eso es lo que estamos llamados a rescatar o... O a, o, o a seguir cultivando como una esperanza. Bien, yo el comentario que iba a hacer es que precisaba que la respuesta que iba a obtener iba a ser más o menos esta y, y, y, y pues me siento muy complacido también al respecto. <risa> <risa> no, pero definitivamente... Um, Creo que hace hace mucha falta muchas veces espacios como este en el que este tipo de situaciones se puedan expresar en donde las personas puedan empezar a reflexionar al respecto y empezar a formularse eh, si en donde están ellos hoy viviendo um, las cosas que están a su alrededor o el contexto por el cual ellos viven lo comprenden no lo lo llegan a, a entender o simplemente lo viven como existir por existir digamos eh, precisamente de esto pues pues hablando un poquito también uh, en y regresando más a enfocarnos hacia la generalización de filosofía ¿cómo verías a los filósofos contemporáneos es decir muchas veces ocurre que también las personas que empiezan a incursionar dentro de la filosofía de repente pues encuentran algún texto algo que les llama la atención no de algún contemporáneo eh, y podrían llegar a omitir el hecho de que dentro de esto está la esencia de todo el pasado, es decir, de todos los que vienen atrás y de todos los que han elaborado teorías y las han venido desarrollando. Estos aportes de hoy, de los contemporáneos a la filosofía, ¿cómo los ves? Yo creo que la filosofía en el siglo XX es, es una filosofía eh, o, o eh, es la manifestación de, de cierto... Eh, pesimismo. Es decir, eh, a mí siempre me ha llamado la atención comparar el siglo XX con el siglo XVII. Es decir, eh, porque durante el siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVII, hubo, hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 Años, ¿no? que fue una guerra por motivos eminentemente religiosos. Es decir, protestantes contra católicos montaron. Un, un conflicto en el que participaron todos los territorios europeos, desde Escandinavia hasta Sicilia y desde España hasta Polonia. Es decir, eh, fue una guerra como no había habido otra antes. ¿no? Y si nos vamos a la primera mitad del siglo XX, vamos a ver que del 14 al 45 también hubo, nosotros decimos ahora, dos guerras, ¿no? pero seguramente cuando pasen 300 años y ya todos nosotros seamos ceniza, eh, a lo mejor van a entender que es una, una sola guerra, porque no se puede entender el, el, el comienzo de la segunda sin considerar cómo terminó la primera. Eh, y una, digamos la del 17, provocó el barroco y todo el... Y todo el, el, el el cambio, digamos, que significó el, el barroco con, con, con la revisión, digamos, de tantas cosas, ¿no? eh, de tantas cosas que, que estaban quedando atrás y de tantas cosas que estaban sucediendo por primera vez. El comercio global, eh, las migraciones a, a, a, las, a las ciudades, eh, eh, la, la apertura del mundo entero, como decir, eh, América, el Asia... Eh, el surgimiento de la banca, todas esas cosas que comenzaron a suceder en el, en, el, en el 17. Pero el conflicto o los conflictos del siglo XX provocaron, siento yo, un gran pesimismo, ¿no? porque veníamos desde la Ilustración cultivando un gran optimismo. Es decir, nunca la razón nos había dado tanto al ser humano como, como, nos, como nos dio del 18 para el 19 es decir, industria educación riqueza eh, elegancia eh. entonces digamos que el comienzo del siglo XX es un optimismo enorme no los franceses tienen una expresión para eso no y ellos dicen vele poco ¿no? uh -huh. eh, pero una vez que sucede lo que sucede del 14 al 45, como que las cosas se replantean, ¿no? Y como que el hombre dice: No éramos los racionales que creímos ser, o no éramos lo, lo, eh, lo listos que creíamos ser. Eh, todo lo que nosotros hemos eh, alcanzado como progreso, como desarrollo, seguramente también lo alcanzamos como monstruosidad, ¿no? Porque los campos de concentración alemanes y los gulags soviéticos también, ¿no? Eran fábricas de muertos. Es decir, ¿cómo sacar más muertos más rápido? Eran. Entonces, eh, la filosofía tiene que asumir y hacerse cargo de eso, ¿no? Y, y por eso es que la filosofía eh, que surge, digamos, a partir de eso, es una filosofía. Eh, que replantea muchas cosas, es una filosofía que presume, digamos que la razón no es todo lo que se ha dicho, eh, discursos como el estructuralismo, como la hermenéutica, como el psicoanálisis, digamos que se hacen cargo de todo eso, verdad y, y seguramente todo eso va a, a, a parar a las estructuras del lenguaje, ¿verdad? por eso es que la filosofía en el siglo XX tiene como gran tema el lenguaje rogelio como profesional y dentro de este mismo tema eh, me surge la idea de preguntarte um, en una opinión académica hacia dónde crees entonces que se empezará a encaminar el, eh, el pensamiento filosófico o las nuevas o las nuevas corrientes filosóficas en el futuro yo pienso que <coughs> Tiene, tiene mucho que decirnos eh, el, el, todo aquello que revise eh, algunas de las cosas en las que se ha puesto eh, la confianza o la fe. Es decir, eh, te lo digo en consonancia con lo que eh, trataba de formular antes. ¿no? Eh, por eso es que a mí me interesa eh, de manera especial eh, la hermenéutica. Por eso es que me interesa también de manera especial eh, la Escuela de Frankfurt, en la medida en la que ellos eh, revisan el pensamiento dialéctico y revisan eh, eh, pues lo que ha sido el marxismo, eh, tanto en la, UNO, en la Unión Soviética como en el como en el oriente de Europa, eh, eh, pienso que, que, la, que, que la filosofía se habrá, digamos, de, de, de orientar hacia, hacia ese tipo de revisiones. ¿no? Eh, creo que aún y estando desprestigiado eh, en algunos ámbitos, creo que el psicoanálisis también tiene... Eh, algo que decir y algo que dar de sí en la medida en la que nos, uh, nos um, transmite una idea eh, fragmentada del sujeto y no la vieja idea cartesiana del sujeto eh, graníticamente unido en torno a su razón. Es decir, todas esas cosas son las que yo pienso que la filosofía... Um, tendrá que eh, seguir eh, planteando y reformulándose. Muy bien. Uh -huh. Creo que hay um, muchas formas en las que el público en general puede acceder a tener un acercamiento hacia la filosofía que sea, digamos, de, de su mayor agrado, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, de, este, de esta unificación entre la narrativa y la filosofía y de todo este tipo de, de circunstancias en las que pueden encontrar un atractivo. ¿Qué espacios crees que son los que hacen falta eh, en nuestra sociedad, por ejemplo, para que la filosofía pueda tener una, una mejor y mayor influencia, tanto en los jóvenes como en las personas que ya no somos tan jóvenes, pero que nos vamos acercando siempre a, a la filosofía? Yo creo que no debemos pecar de, de optimistas. Yo creo que debemos tratar de ser realistas. Y, y yo creo que, cuando, cuando, haya pasado, cuando hayan pasado unos 200 años o más, y se recuerde esta época, eh, la gente va a recordar, no la filosofía de esta época, es decir, la gente va a recordar eh, lo que predomina ahora, ¿no? que es la tecnología, que es eh, la ingeniería eh, y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, que, la, que, la, que la filosofía, si ahora tiene, tiene poco público, digamos, si la filosofía ahora es algo que, que no tiene gancho, digamos, por decirlo de alguna manera, eh, yo creo que debemos asumirlo. Yo creo que debemos asumirlo. Y, y debemos entenderlo como, como un síntoma de esta época. ¿verdad? Es decir, eh, va a ser difícil, va a ser difícil pensar en una manera de vender la filosofía en una época en la que la gente lo que quiere comprar es otra cosa. Entonces. Eh, eh, yo creo que, el, el, el que eh, quien siente el, el llamado de, de la filosofía, o de o del, o del, o del las humanidades, o, o del lenguaje, eh, de algún modo debe estar enterado de eso, y, y hacerlo eh, a sabiendas de que, como dicen los patojos, ¿no? va a ser el papel del recha. <risa> de que va a ser el papel de, de, de como decía Nietzsche, ¿no? de, de la voz que clama en el desierto. Es decir, Nietzsche decía eso, ¿no? Uh -huh. Yo soy una voz que clama en el desierto. Claro, recuerdo también eh, de un texto suyo decir uh, que estoy muy adelantado a mi época también, él lo veía tanto hacia, hacia el pasado como hacia el futuro y creo que es como muy importante poder también eh, visualizarlo de esa forma. Rogelio, pues realmente ha sido muy interesante, eh, ha sido un gusto tenerte con nosotros compartiendo todas estas opiniones um, sobre la temática que hemos trabajado en esta ocasión, sobre esta celebración mundial y me gustaría cederte el micrófono, poder darte la libertad en este espacio para que puedas expresar eh, lo que tú desees, una reflexión con relación a las temáticas que hemos platicado en esta ocasión o un mensaje directamente para nuestra audiencia. Eh, me gustaría eh, com eh, terminar como comencé me gustaría eh, terminar agradeciendo a la biblioteca y a la cooperación española esta um, ocasión eh, en la que se me convoca para hablar de algo que um, a lo mejor no son muchos los ámbitos en donde en donde se puede hablar eh, me gustaría también reconocer eh, que este es un lugar eh, muy acogedor, este es un lugar eh, construido y cuidado con, con mucho cariño y eso es algo que se nota. Eh, y por supuesto que es algo también de agradecer. y Me gustaría también eh, eh, decir que todo aquel que sienta un llamado por la literatura, por la filosofía o por el lenguaje. Aún y cuando eso sea, eh, como decía hace un momento, eh, clamar en el desierto, trate de, de seguir y encontrar un sentido para esa vocación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rogelio, y también a todos ustedes que están en nuestra audiencia por estar siempre pendientes de estas publicaciones que realizamos, trayéndoles contenido, por supuesto, de estas actividades eh, proclamadas por la UNESCO, y también para que pues, puedan conocer un poquito más de todo el espectro que les rodea, que reflexionemos y que, por supuesto, no dejemos de pensar. Y, claro, siempre de parte de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española les estaremos trayendo más contenido para que sigan pues, compartiéndolo y disfrutando. Muchísimas gracias. Thank mm -hmm. you.